Campeones de League of Legends en 10 segundos Caitlyn. Cada 6 básicos el siguiente hace más daño Dispara Pon una trampa Y si la pisan estunea y hace daño crítico Dajea y si le pega a alguien Vuelve a pegar un crítico Dispara de lejos ¡Piu! Si querés que tu campeón favorito se haga en un video escribir en los comentarios